Vamos con dos noticias del Fútbol Club Barcelona. Empezamos por una sorprendente de Lewandowski. En notas anteriores, el diario de Athletic había publicado las comisiones que obtuvo Pini Shahabi por el traspaso de Robert Lewandowski al Fútbol Club Barcelona. Dicho cambio estaba sometido a algunas condiciones. Una de ellas era que el club azulgrana alcanzara los 40 millones de euros y a partir de ahí, el representante podría disminuir los 50 kilos fijos. Supuestamente el acuerdo se cerró a mediados de julio en 45 millones más otros cinco en variables, lo que permitió al jugador participar con un nuevo club en la pretemporada desarrollada en Estados Unidos. A toda esta operación se le sumarían los 10 millones que habría cobrado Shahavi. Pero una nueva información difundida por el mismo rotativo británico aporta nuevas cifras. En esta ocasión afirma que el monto real que pagó el Barcelona en comisiones sería menor. Shahavi recibió 5 millones de euros para que Lewandowski fichara por el Barça, apuntó el portal actualité Barça, en una publicación de su Twitter. Recientemente la FIFA aseguró que en unos años las comisiones exageradas desaparecerían. ...serán debido a una nueva normativa que entrará en vigencia... ...y que pretende disminuir esas cifras exorbitantes. Mientras tanto, Levy suma cuatro tantos en tres compromisos oficiales con la Cule... ...esperemos que supere su balance de la temporada pasada... ...donde marcó en 50 oportunidades en 46 partidos. Por tanto, esta es la nueva noticia que ha salido sobre las comisiones... ...del representante del polaco en su traspaso al Barcelona. Vamos ahora a hablar de uno de los jugadores cedidos... En este caso al Atlético de Madrid del Fútbol Club Barcelona de Antoine Griezmann, y es que ha salido una nueva opción para el francés para solucionar todo lo que está pasando en el Atlético de Madrid con él. Hay que intentar hacerles entender que jugar bien 30 minutos es más importante que 60 mal. Está claro que todos quieren jugar más, pero los técnicos buscan situaciones que favorezcan al equipo. Me conocen desde hace 10 años, soy hombre de club y lo seré siempre. Diego Simeoni no dejó nada a la imaginación al referirse a la situación de Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid. El delantero francés Máximo goleador, junto a Álvaro Morata, del equipo con dos goles, no pasa de los 30 minutos disputados por partido en una estrategia del Atlético de Madrid para evitar tener que pagar los 40 millones de euros de opción de compra por el futbolista. Tal y como apunta Cadena Cope, si bien desde los servicios jurídicos del Barça están estudiando la situación con los colchoneros pudiendo actuar con mala fe, el agente del futbolista propone una solución salomónica que pueda gustar a las tres partes implicadas en el embrollo. Así las cosas, el Atlético pagaría un precio rebajado por el futbolista que se ejecutaría ya sin esperar que se cumplan los condicionantes que convertirían la opción de compra en obligación. Por su parte Griezmann podría contar con más minutos claves de cara a la cita mundialista de Qatar 2022 que se disputará en apenas dos meses. Por tanto esta podría ser la solución para el Barcelona, Griezmann y el Atlético de Madrid.